Mi nombre es José Cepuri, trabajo en el Grupo Gestión Social y Ambiental de la Experimental de INTA San Pedro, eh, con líneas de trabajo en cultivos organopónicos e hidropónicos. Hoy estamos presentes en el Coagro 2016, mostrando eh, las diversas técnicas de cultivo, eh, ya sea hidropónico, Hidropónica, organopónica, manejo de cultivos, soluciones nutritivas y diversos cultivos alternativos que podemos crear a organizar. ¿Qué es lo que la gente está consultando en esta muestra? Consulta mucho, le llama la atención la producción de flores, básicamente gerberas, cómo puede ser que plantas, eh, las plantas lleguen a, a tener el porte y, y el, el, el tamaño de, de las flores. De la calidad que presenta eh, cómo serían los sistemas de cultivos cómo los manejamos qué tipo de sustratos usamos básicamente